¿Flo? ¿Dónde estamos? Espera, espera. No veo nada, tío. voy a poner visión nocturna, ¿verdad? Si puedo. Joder, tío, yo no veo nada. ¡Irra! ¡Ey, ey, ey! ¡Estoy aquí, estoy aquí! No me manso, no me manso? Manso. ¡Dame la mano, dame la mano! ¡Dame Flo! flow! No, por aquí, por aquí, por aquí. Espérate, espérate, Voy a intentar poner la... esto así para. Vale, vale, va a ver. Que nos pegamos, ¿vale? Joder, tío, no se está viendo nada. ¿Es de noche? Me escucha? A ver. Que es, estamos es, en la es, torre, ¿no? De la monja, ¿no? No, no, no, es de noche. ¿Sí? Estamos en el mismo sitio, ¿no? O no, oh, sí. sí. O hay más viento. No sé. Es hay más viento. Joder, tío. Espérate, espérate, espérate. Ahí no me están aquí. Está, ahí no está. Vamos a hacer un corte, ¿vale? Vamos a hacer un corte. Vale, y vale, cogemos vale, vale, las vale. linternas, ¿vale? Que tengo la mochila. Vale. Venga. sí tengo como joder aquí. Sí, lo aquí, del lo pelo. Todo. vale eh, ahora chicos hemos encontrado a la le hemos echado el agua de el agua de dios esa agua bendita especial ahora tenemos que encontrar al señor sonrisita y hacer lo mismo vale el vínculo, el vínculo del señor sonrisita eh, es decir de su mundo a este pues ya terminó, ¿vale? Ahora hay que limpiar. Hay que limpiar al, al hater, ¿vale? Que porque sea hater no significa que no hay que ayudarlo. Porque incluso porque es una persona... Hay eso. que ayudarlo, ¿vale? Porque es una persona y, y eso. Así que... Pues, Ten cuidado, ¿eh? Me recuerda a la casa de la bruja de la, la, la, la. Sí. la ventana? Sí, estaba, ¿Te de Sí. la la ventana. te el el, distrito, el Joder, tío, qué mal rollo me da esa ventana, tío. Oh, tío. No, tío no, no, no, otra vez no, tío. ¿Dónde estamos. Tío, tío. ¡Ey! ¡Venimos a por ti! Ya tenemos a tu muñeco, eh. Cuidado, venimos a por ti, sonrisita. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Cuidado con todo, eh. Cuidado con el suelo. Sí, sí, vale, cuidado, vale, vale, ya lo sé. Cuidado, eh. Joder, tío. ¿De qué fue? Y bueno, fue fuera, ¿no? ¿Viste? Joder. Esto fue para acá, ¿eh? Aquí era donde la ventana que te ¿Qué? subiste es tú, ¿no? O aquí o. Sí, aquí, aquí, aquí. O en algún sitio. Era una de las habitaciones estas. Es ¿Qué? No creo, ¿no? ¿Qué? Hombre, aquí está esto, alega, a lo mejor. ¿Qué? Esto es para, claro, para apoyarse y, y, y subir por aquí a lo mejor, no sé. No sé. Joder, pues no tengo ni idea. Vamos pues, atrás, vamos a atrás. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Pelo de mujer! ¿Pelo de mujer? ¡Mira, hostia! ¿Qué coño! ¿Y ahí hay un velo o algo? Mira, hay más pelo ahí, ¿eh? No sé, pero lo han dejado calma. ¿Y, y si habrá algo dentro de eso? Yo qué sé. A ver, ti? ¿Vamos por aquí? Oh, mira cómo va a estar tío. Estoy pisando todo, pero muy mal. Estoy pisando cristales por todo sitio. Esto es el... no sé. Oh. todo donde empezamos la, la, ¿Eh? la anterior vez, ¿no? nada ahí, ¿no? Ay, yo solo estoy intentando en mi casa, ¿no? Vale, vale, vale un viento que dijo ¿vale? No, pero aquí no tenemos salida eh, tío. Vale, vamos a atrás, y vamos para acá ¿Por aquí no? Eh... Sí, por aquí mismo Sí, por aquí. Por Todo el mismo sitio, ¿no? sí. Por la, por la izquierda, ¿no? Por vale. aquí. Sí, sí, bien. En la sí, por la calle Hace mucho viento. Estas escaleras no llevan a ningún sitio. Mira que ¿no? Y ahí para abajo. Venga a salir otro día, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Coño, ¿Qué? tío! Está ¿Aquí ¿Qué? Sí, sí, sí, sí. Tío, tío, tengo frío. Sí, se ¿Y ahora? ¿Y cómo vamos para casa? carro? tío. Joder, tienes ahí en el móvil, llamarás a, no sé, llamarás a. A mi hermano o algo. Sí, llamarás a tu hermano o sé que nos viene a buscar. Ojo, ojo, te cuesta el espacio, venga, tienes por aquí. Verdad. Joder, tío, tengo frío. Dios, hace mucho viento, tío. Mucho viento, chico, ¿vale? Dios por aquí no se puede pasar parque no, no no no no no no vamos vamos vamos Dios. joder estoy pisando todas las el... plantas y cosas y que asco Que mucho viento, tío. Oh. Hola. Cuidado con los cristales. ¿eh? Sí, sí. Cuidado con los cristales, que bueno. Que ver qué pinta tiene. Me la bañera esa, tío. El techo está caído. Sí. Joder. Vale, seguimos. Sigamos, si suelo, sí, del suelo. El suelo está en la mierda, ¿vale? ¡Hostia! ¡Eh, Ey, ey, ey No. Coño, tío ¿Qué siento ¿Qué haces? ¡Joder! ¡Para! ¡Para, ¡Vale, tío! No, tío Vamos, vamos, vamos, vamos Una, dos, y No, se apu... Ay, no, Joder. Joder. ¡Vamos! Te ¡Tengo miedo, Hay que atraparlo, ¿vale? ¡Lobo! Vuel... ¡Vamos! Hay que atraparlo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, vamos, ya! Vale, vamos! ¡Cuidado, Lowe, eh! ¡Joder! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ya, ya, ya, ya, ya, ¡Ya, sube sube, sube, sube, sube! No sé dónde está, tío. Cuidado con esas escaleras. Cuidado, estábamos solo, ¿eh? ¡No pides, tío! Sí, vale, está por ahí, pero no sé, no ha desaparecido. Todo no. bien. Cuidado, ¿eh? ¿no? Sandecita. Sandecita. ¿Estás aquí detrás de la puerta? Sandecita. ¡No sé! ¡Joder! ¡Qué coño! ¿Se va a mover de abajo o algo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ira, ira, ira, ira! para ¡Para! Joder, tío... Vamos, vamos, vamos. Cuidado con eso, Yoma, no. Estoy bien, cómodo, ¿vale? Cuidado. Con la ¡Ay, joder, tío! ¡Para! Vamos a poner, chicos, ¿vale? Estoy cuidado con eso. cadera. ¡Venga, ven, vamos! ¡Vamos, déjame! ¡Vamos! They...